de Ciber TV un gusto saludarlos, estoy con mi compadre Lacho Lacho, oye hermano, ya te extrañaba la verdad y qué, qué mejor lugar para poder volver a verte y compartir contigo me da mucho gusto saludarte igual a todos nuestros amigos de Ciber TV pero hoy estamos en un lugar muy especial claro y estamos sí. disfrutando de uno de los mejores deportes que tenemos en la existencia que el, es rey, el béisbol, el, es rey, el rey de los dicen, deportes, el rey de los deportes y por supuesto estamos en la cuna del béisbol a nivel nacional, Cadereita Jiménez, torneo nacional donde pues están todos los niños compitiendo, el espíritu deportivo siempre va a estar por claro. delante Lacho, vamos a, a guardarnos lo, la, las modestias y todo, el más importante, el equipo de Cadereita. Tenemos obviamente entrevistas con los niños, con el manager, con el coach. Y si te parece, Lacho, vamos a darle paso porque hay mucho que platicar. Adelante, mi Rafa, adelante. Vamos a invitar a nuestros primeros invitados. Ya los tenemos para todos ustedes. Bueno, pues nos encontramos, Rafa, con el coach. Con el manager. El manager. El de, este de mero arriba. Y creo que es una asignatura complicada. Uf de alto eh, nivel, sobre todo por lo que significa. Es algo, pues lleva una responsabilidad, saber hacer el trabajo y pues para sacar el equipo adelante. Hay que tener hasta esa tranquilidad para poder eh, manejar a un grupo de, de niños tan inquietos en esta categoría de moyotes de 7 y 8 años, ¿verdad? Sí, sí, no la verdad para una categoría de esta edad sí se necesita mucha paciencia, aguantar y pues echarle ganas. ¿Qué es lo más complicado? de dirigir a, a niños de esta edad? Pues lo más complicado podría ser... hacer caso. Sí, preocupa ocupa llamarle mucho la atención hasta que hagan caso. Ahí, aparte de enseñarles el béisbol, pues uno le enseña que tengan los valores, este, respeto, que, pues, disciplina. Disciplina, que es lo primordial en el béisbol, una disciplina buena pues te puede llevar a a grande a llegar lejos en el béisbol. Vamos ahora con los coaches también porque son parte importante el hecho de este trabajo y formación de los niños para que sean exitosos en el béisbol y en la vida en la vida misma. Estamos de regreso, amigos de Ciber TV, con Manuel Leal, que forma parte, obviamente, del equipo de coaches. Manuel, nos da mucho gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Sabemos que están corre y corre porque, digo, si a los adultos es complicado tenerlos disciplinados, pues a los niños más. Pero, ¿la experiencia que has vivido ahora con el béisbol? La, la experiencia que, que tengo, gracias a Dios, ya, ya voy para, para 15 años trabajando de, en, en niños y la verdad han, han, han sido muchas cosas... Eh, he, he visto muchas cosas buenas de esto esto no podría hacerse realidad sin el apoyo de los patrocinadores que aquí tenemos uno acá atrás claro. y que tenemos el apoyo también de, del municipio la verdad es que ellos hacen que esto sea realidad sí, sí como te digo pues aquí el apoyo del, del municipio del alcalde, de, pues de todos los patrocinadores o sea, qué te puedo decir que pues, sin ellos no, no hay este evento Gracias, coach. A trabajar porque ya se viene lo bueno ahora sí el partido y el calorcito está bastante sí, bueno. Ahorita lo vemos fresco, quiero verlo ahorita al rato. <ríe> ya, Sudán. <ríe> Vamos a conocer más de este equipo porque obviamente se viene la parte buena, a conocer también a los niños. Vamos a ver cómo trabajan todos los niños. Estamos de regreso, amigos, de Ciber TV y tenemos a dos de los personajes importantes dentro del juego. Todos son importantes, pero tenemos al pitcher y al catcher. Y mi Rafa, ahora sí mi Rafa. Oye, viene la parte importante porque creo que estos dos personajazos, estos dos elementos del equipo son importantes, tienen que estar conectados, ¿no? Sí, sí, sí, y vamos a presentarlos. Tenemos al pitcher y al catcher. ¿Cuál es tu nombre? Soy César Franco. César y allá César Lacho. Y acá. Robinson González. Robinson González. Tiene pues, ah, tiene, no, tiene nombre de, nombre de, nombre de, de, de, de grandes ligas, de va de grandes para la, ligas, la Gran sí, Carpa, señor. Lacho. A ver, ¿qué tan difícil es ser pitcher? Porque yo veo que avientan la pelota bien fuerte. Sí, me enseñan cómo agarrarla, cómo tirar y me están enseñando el tirar cambio y poquito curva. Eh, ¿Qué tal, Lacho? Sí. ¿Cambios, curvas, cambio de velocidad? De todo. Oye, de pero todo. yo quiero hacerle una pregunta porque el que tiene que tomar la bola es cuando, cuando la es lanza pisado. mal. Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo te hace sentido? ¿Te gusta hacer cacha? Sí. ¿Sí? Y, oye, y dime la verdad, eh, sin, sin miedo. ¿Sí picha bien o no? Sí, pincha muy bien. Ya estás amarrando claro. una se, baja. Se, Lacho. ¿Se equivoca o no se equivoca? A veces. Como todos los niños. Como todos los niños, muy bien. A veces, pero se han encontrado bien cuando él pincha y tú cachas, ¿verdad? Sí. ¿Y tienes el sueño de ser beisbolista cuando seas más grande? Sí. ¿A qué equipo le vas en el béisbol de grandes ligas? Cuts, Sultanes top? y Yankees. ¿Por qué te gustaría ser de grande? Mm, mejor pitcher. El mejor Perfecto. pitcher, ¿eh? ¿Qué hubo? Y hacer campeón a los Sultanes y luego nos vamos a las grandes ligas. A los dos muchísimas gracias, éxito y hoy hay que ganar. ¿Sale? Nos vemos al final, obviamente con el triunfo, ¿sí o no? Sí. Órale. Perfecto, y dijeron, oh. nos vamos. Gracias. Vamos a Seguimos ver, a ver el más. partido, porque ya estoy ansioso yo. Vámonos, vámonos. si puede sacar un ponche más el lanzador que lo ha hecho bastante bien, está tirando más o menos hacia adentro en esta ocasión el batazo para defenderse se va de foul, se sigue defendiendo el equipo visitante. Interesante la señal que manda el coach y el manager porque abren al, al catcher, lo invitan a abrirse un poquito y eso descuadra la posición que tenía su rival viene el lanzamiento por todo el centro parte el diamante y se va Alcanza a rescatarlo, alcanza a machucarlo Uf. para defenderse. Uf. Se defiende el ancho, parecía que le cantaban el tercero. Pero creo que cada vez está agarrando más el ritmo el pitcher del equipo de Nuevo de León. El sí. nuevo León ¿eh? Viene el lanzamiento hacia home, la pelota que parece buena, es buena y le contan el tercero. Se va ponchado, dos ponches al hilo. Lacho Gutiérrez viene, el lanzador del equipo de Cadereyta, sacando el segundo out para su causa. Vamos a ver cómo lanza porque ahora viene un bateador zurdo. Lacho se eh, pone complicada la cosa con los zurdos. Viene el lanzamiento abierto y le cantan el primero. Yo creo que no se complica tanto. y Yo soy zurdo y, y nunca compliqué a nadie. Se está poniendo y se está llenando de emoción. Y estamos aquí, ahora sí que mordiéndonos las uñas para ver qué es lo que va a suceder con este zurdito que está en, en la el cajón. lanzamiento abierto y tenemos base, base, por, base bolas. por bola, se llena la casa, Lacho Corredores en primera, en segunda y en tercera. Y la responsabilidad la tiene este pequeñín que mira, ni el casco le queda bien, Lacho. Oye, pero él va firme. Va a firme, y va, va y... con toda la intención. Bien, bien, bien. Viene, la hace el swing largo y se va de banda, el primer strike. Efecto inmediato en la plática de coach contra el, con el pitcher, me parece que tiene que ver mucho la confianza que le ha brindado a, a su pitcher. bien, los efectos especiales que nos manda la producción. ¿No? Viene el lanzamiento recto y el le canta strike. el strike. La cuenta se pone al máximo, tres bolas, dos strikes, casa llena, dos out. Un lanzamiento puede rescatar a este pitcher. O puede hundir la primera carrera, lo puede hundir y bala de caballito, le regala el lanzamiento y sigue la casa llena y cae la primera carrera de la tarde que es para el equipo visitante. Poya le dice, acuérdate lo que practicamos, lo que Ey, entrenamos, sí. viene el lanzamiento y la bola. Qué, qué importante Rafa lo que señalabas, qué importante las voces que a veces nosotros no escuchamos, pero ahí adentro del diamante... Los coaches, esas voces son fundamentales para los chavitos. Vamos a ver, viene el lanzamiento, queda arriba y cerrado. Y se viene otra de caballito, es la uh. segunda. Vamos a ver qué es lo que hace el manager del equipo de Cadereyta que llegó con confianza y con seguridad este nuevo pitcher, Lacho. Buttiño. Fíjate, Rafa, con, con, con seguridad, como bien lo dices. Y está pechando y creo que le está metiendo un poquito más de, de, de, de fuerza al picheo. Creo que va de menos a más contemplando lo que pasó con el pitcher anterior a lo que estamos viendo en este momento. Sí, pero así tiene que ser porque pues está la casa llena y con la probabilidad de que entre alguna otra carrera viene el lanzamiento, el batazo que alcanza a pellizcar para que se venga el strike. El nuevo pitcher que ha tomado posición, el lanzamiento parece bueno qué bonito. y le el strike. Qué bonito lanzamiento, Rafa. Y pues ahorita está cerca de que se pueda dar también la... La base por bolas, en la cuenta está lo máximo tres bolas, dos strikes, y le pega. Pues bueno, Lacho, hay que decirle a la gente que estas pelotas no son como las de béisbol, sí, sí, sí. porque si no el niño ahorita estuviera... No, estas Son más suavecitas. Sí, estuviera ya los, los, los médicos atendiendo al niño, le pegó. Vamos a ver, con el lanzamiento viene... Y mándalo tazo uh, profundo, uh, uh, para uh. atrás, para atrás. Y se fue Lacho Gutiérrez, va a ser doble. Solamente es doble, ¡pero qué gran batazo! Le pegó con rencor y la pelota se fue hasta el fondo del jardín izquierdo. Viene el lanzamiento, pegadita, alcanza a sacar el batazo. La controla bien el shortstop, después manda. Hay un error en primera y llega de segunda hasta tercera. Aquí hay que apuntar el error, macho, al shortstop, porque después hay otro error y se da la nueva y carrera. Y se están metiendo en problemas el equipo. ¡Visitante! Y así cae la primera con un par de errores Nacho Gutiérrez. Qué importante es la reacción. Vamos a ver el lanzamiento desde la lomita. El equipo de Ribereña que está arriba en la pizarra. ¡Viene un matazo. extraordinario que le que se va para que venga! ¡El error y después doble! ¡Vamos a ver si llega a tercera! ¡Se arrepiente la pelota que se va! Y le dicen ahí, se tiene que detener porque ya no puede correr. Viene el lanzamiento, toque de bola, la jugada ahí, tiene que salir el de primera, vamos a ver, lanzamiento, primera, out oh, de primera, out oh, de primera, buena jugada, Lacho en el toque de bola, lo leyeron perfectamente y terminan sacando al bateador que lo había hecho también bastante bien. ¡Uy, y qué bonito! Se va qué, buen la, ¡Qué buen lanzamiento! ¡Qué buen lanzamiento, Lacho, lo acabas de decir! Y así se poncha y se va el equipo de Monclova al dugout porque ahora le toca el al turno el de la entrada, al, al equipo de nuevo, Decía el señor Yogi Berra, esto no se acaba. Hasta, hasta que, que se, se acaba, acaba. definitivamente, y todo puede ¿Está? suceder, viene el lanzamiento, el batazo que parte todo el diamante hasta el jardín central para que haya corredores en primera y en segunda para el equipo de Cadereita. Cada vez, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Para Axel, viene el lanzamiento, le batea, hace el swing grande y se va ponchado el equipo de Cadereyta que tiene la ventaja. En la lomita el número 25 Andrés Mata que viene con el lanzamiento, el batazo que se va a todo lo profundo, excelente batazo que va para llevarse la primera, llega segunda y ahí lo detienen porque el lanzamiento y le dicen vete a tercera, el error y se quedan ahí detenidos, un batazo que se va hasta la tercera base Lacho, por la emoción. En el lanzamiento, el batazo profundo, se va para el jardín derecho, en el rebote no puede quedarse con ella. Y viene esta tercera, se va a venir la carrera para el equipo de Monclova. Y llega Sánchez a marcar la carrera, llega Home y el batazo que le da la oportunidad de colocarse en la segunda base y se acorta las distancias, Nacho. 7-4, la pizarra con... ¡Y viene el batazo! Profundo hacia el jardín central, ya es el error. Se va a venir la carrera número 5 para el equipo de la ribereña. Y viene... hay anotación! Y llegan hasta tercera. ¡Se van a ir hasta home! ¡Se va a ir hasta home! Y le van a decir que se detenga en tercera base. Ya no puede haber eh, anotación, pero a corta en distancia. Y lo que antes de esta entrada era un 7 carreras por 3, ahora están... 7-5, Lacho, y se pone emocionantísimo el cierre. Vamos a ver, porque ya las carreras están en la antesala. ¡El lanzamiento! Y hay base por bola, y ahora, carrera de caballito, y están a una de empatar el juego, Lacho. Espera, la indicación viene, ¡lanzamiento para home! ¡Y es Salió el ponche sale del problema. Impresionante lo que acabamos de ver. Vamos a ver si es capaz de ponchar en este lanzamiento. Viene para Home. El batazo profundo. Para atrás. ¡Para atrás! ¡Pinta y se va a hacer doblete! ¡Y se viene la remontada! ¡Se viene la remontada! ¡Lancho con el doblete! ¡Qué cosa! Y el anderrinche y el coraje de los jugadores. De derecha y la algarabía de la ribereña porque están en su momento. Viene el lanzamiento, una recta que es bateada. Cachada de calle Y va la bueno, primera doble. Qué bárbaro. Buenísima ¿Qué? actuación para salir del problema. Esperando la indicación del catcher, viene el lanzamiento. La prende bonito, pero la cacha sin problema. Y se queda en primera, aprovechando los errores. Aprovechando los errores. Y así hay corredores. En primera, segunda y tercera. Casa llena Lacho y la gente que empieza a aplaudir porque los errores se hacen presentes ahora. A favor de esta derecha. Vamos a ver, viene el lanzamiento, el batazo que sale un elevado. Ese controlado con exactitud. Y después que, se propicia el error, pero no puede haber. No hay robo de no base. No hay robo, no hay robo pero están ahí presionando al error. Está de nueva cuenta metiéndose al juego el equipo de cadereita. Y ahí la umpire, la... Maxi Prieto, le dice, no puedes correr a tercera, quédate ahí. Pero la casa llena se mantiene. Viene el batazo de la saca desde abajo. No controla y se viene la carrera del empate. Y ahí está, Nacho. Al partido. Responde de esta manera Para no dejarse Mangonear y decir Presente, aquí estamos Y se vuelve a empatar va? la pizarra A ocho carreras por bando Ese es un swing clarito Para defender Y a los chavos se los trabajan desde muy chiquitos Porque en el peor de los casos dice pues, Fauleala, sí. pero no la pierdas que no te ponchen, que no te ponchen es lo que les dice. Viene el lanzamiento, otra vez sale con el batazo y rebota. Y se viene la remontada, Lacho. Y va para la segunda y llega. ¿Para qué hora? Equipo de Cadereyta, ¿quién se queda con el triunfo y con la victoria? De un lado la felicidad, del otro lado las lágrimas de la derrota. Qué partido acabamos de ver. Remontadas, pero tuvo que venir el batazo para el Stop, que no puede quedarse con la pelota y así el equipo de Cadereyta gana el partido y así se queda cadereita con el triunfo, celebran en el centro del diamante y así nos despedimos Lacho, con emoción al tope, con la algarabía al máximo. Hay que agradecer a nuestra producción de Ciber TV, que ha sido una cosa espectacular y estén pendientes porque vienen muchas sorpresas más. Rafa, nos vamos. Vamos, que tengan un excelente día, que haya disfrutado de este partido y no se pierda porque esto apenas comienza. Estoy muy contento de estar aquí organizando este nacional con, junto con los padres de familia de los Pájaros Locos. Fue un gran juego el que se vivió el día de hoy. Muchas felicidades a Ribereña, muchas felicidades a Pájaros Locos. Y a todos los 14 participantes que se diviertan y gr muchas gracias, que lo pasen bien niños.